¿Qué tal chicos y chicas? Ha pasado, está pasando YouTube ha cambiado sus reglas de monetización por lo que los videos ahora del canal puede que sufran un severo y drástico giro hacia el contenido que voy a estar ofreciendo Como sabrán hace poco se acaba de cambiar el reglamento de monetización de YouTube ahora pidiendo un mínimo de mil suscriptores y cuatro horas de reproducción de tu contenido entero por un año para poder aplicar a la monetización normal. Y muchos canales pequeños han estado sufriendo por esto, llorando lágrimas de copodrilos, sacando un montón de reclamos, gritando hacia el cielo y bataleando haciendo berrinche por todos lados. Y por supuesto porque tenemos que ganar esos 0.2 centavos diarios que nos da YouTube, ¿verdad? Porque con eso vamos a ir a pasear a, a, a, a no sé a las vacaciones a Miami Beach voy a, Yo voy a conocer a Yokotaro, voy a ir hasta Japón Ese es mi sueño y eso es lo que estoy ganando con mis 0.2 centavos diario Que estoy haciendo o estaba haciendo una monetización que me van a quitar Porque ya saben, ¿no? estoy viviendo de esto seguramente ¿sí? 0.2 centavos de dólar diario es, es como que bastante Entonces... Está pasando, llegó el apocalipsis, porque ya YouTube no va a recomendar mis videos, ya no voy a ganar mis centavos diarios, ya no voy a tener más suscriptores, nadie me va a ver, y por supuesto que ya no voy a ser famoso, ya perdí toda mi popularidad, ya no voy a ser una estrella de rock de YouTube, no voy a ser millonario, y pues, ¿qué más les puedo decir? Ah, no, miren, si sí es cierto, si sí ya tengo los mil suscriptores y tengo también más de cuatro horas y todos mis videos siguen monetizados, olviden todo lo que les dije. Esta fue una farsa. Y miren como juego Sinof Alice. Sino Alice, no sé cómo se pronuncia realmente, pero está más layado y eso que mi celular es un Samsung J6. O sea, qué carajo, tengo que tener un iPhone 10 para que me reproduzca fluido. Quita sea. Bueno, en realidad era una broma todo esto, así que lo vemos pronto.